Gobernador Rodolfo Suárez, Fabiana Calleja, ¿cómo les va? Muy buen mediodía para los dos. Bueno, días. aquí estamos eh, disfrutando una nueva vendimia solidaria como tantos años en un día típico mendocino con un sol eh, hermoso. Después de haber vivido un fin de semana realmente muy lindo, una fiesta muy armoniosa, una noche linda, la Vía Blanca, el carrusel con muchas visitas de, de gente de, de todo el país. Que, que nos permite difundir a, a nuestra provincia y este, esto trae un impulso al turismo de manera tal de mantenerlo a lo largo del año con otros eventos que vamos a hacer. Así que bueno, este ya es un evento tradicional de la Vendimia, la Vendimia Solidaria, es parte de nuestro festejo vendimial y como tantos años lo hice como intendente, ahora como gobernador, siempre acompañando, acompañándolos. Y que se ha transformado, gobernador, en, en este contexto donde la Vendimia Solidaria es por y para los mendocinos, ayudando a más de 400.000 mendocinos en, en distintas áreas. Sin dudas, la, la colaboración ha crecido fuertemente en todos estos 19 años de Vendimia Solidaria. Sí, recién me mostraban ya algunos avances que viene muy bien esta Vendimia sí. Solidaria. Ah, ¿sí? Eh, ¿tiene, ¿Tiene el dato? Sí. No, lo, no, <risa> no, nada, ¿eh? no lo tenemos. No, no, no, no, no, no ¿Tiene <risa> lo tenemos. tirar acá? No, <risa> no, no. Pasó, no, no, no, no, visto nada. no corresponde a mí que lo diga. Sí. Pero sí eh, que la gente sepa lo que implica... ...para los mendocinos y las mendocinas... ...estas acciones que se hacen... ...porque a mí me ha tocado... ...trabajar junto a Daniel y a Pamela, inaugurando la Plaza de los Niños, en un barrio muy carenciado, donde ellos pueden disfrutar de, de muchos juegos, ver la alegría de ellos, que esto se traduzca en distintos lugares del departamento, Perfecto. esta colaboración que se hace y la solidaridad de la Fundación para con la gente es muy importante y es un ejemplo de lo que necesitamos en nuestro país. Bueno, lo que se vivió ayer con el acto central, con el carrusel, por supuesto, y el desayuno, son de alguna manera algo con un gustito un poco nostálgico, porque es, de, es la última vendimia de esta gestión de cuatro años, encima hubo dos años muy distintos por la pandemia, 2021 y, 2020. Eh, sí. o mejor dicho, sí, 2021 y 2022, ¿da esa nostalgia? ¿Da, ¿Da una sensación especial de decir, bueno, lo vamos a vivir pero desde otro lugar a partir de ahora? Lo hablábamos con Fabiana, mi, mi esposa, eh, que es, eh, bueno, no va a ser nuestra última vendimia solidaria, sí, pero claro. sí nuestra última vendimia como gobernador, eh, así que se vive se vive de otra manera. ¿Fabiana? No, da nostalgia y yo siempre le digo a Rodi: yo no soy mendocina, pero creo que quiero más a Mendoza, que, o sea, claro. como como más muchos mendocinos, mucho, eso? mucho. Sí. Estoy enamorada de este lugar y lo, le hago promoción y la, la fiesta para mí es como. Alguien que viene y digo, no vas a la fiesta, no puede ser. O sea, tenés que no, no te lo puedes perder y realmente es un gusto, es un placer. Bueno, ¿no? y ahí está la importancia también de eventos como este, porque uh -huh. es mostrar una parte de, importante de la vendimia al resto del país, ¿por qué no al mundo? Digo, este elemento también es, es fuerte en ese sentido, ¿no? Totalmente, de acuerdo. Ahora, eh, Gobernador, en esto que es eh, ya el, el cierre de su etapa con la alternancia política que logra, eh, sobre todo Mendoza, donde eh, se renuevan cada cuatro años los dirigentes, digo... ¿Realmente cuánto le hace bien a, a la democracia cuando en otras provincias argentinas o hay reelecciones indefinidas o, o realmente hay dos mandatos y, y la gente está exigiendo de los dirigentes renovación también? Bueno, esa es parte de nuestra institucionalidad, la no reelección del, del gobernador, pero muchas otras cosas no cambiar la, las reglas uh -huh. eh, electorales, sí. mantener las mismas, en este caso las primarias, agregar la boleta única, la ficha limpia, todo eso hace a, a que la gente pueda elegir mejor en un marco de institucionalidad que es la diferencia que marca Mendoza con otras provincias, así que eso es muy bueno y te agradezco la pregunta porque permitir resaltarlo sí. es parte de lo que nosotros llamamos nuestro modo Mendoza sí. y nuestra forma distinta de encarar lo que es la gestión pública. Claro, que no haya ideas de eh, querer hacer este, cambios en la Constitución ni nada por el sí, estilo correcto. para cambiar lo que hoy los mendocinos de manera democrática eligen. Y, y los cambios que hemos intentado hacer, que lamentablemente no hemos podido hacerlo porque no hemos tenido los votos suficientes, han sido cambios para reducir el costo de la política. Claro. Yo creo que en esta situación que estamos viviendo necesitamos desde la política dar gestos, por eso hemos propuesto reducir la Cámara de Legisladores a la mitad, eliminar la elección de medio término, claro. que, el equilibrio fiscal, fiscal. Claro, que el equilibrio fiscal sea una norma constitucional, sí. que se deba respetar a tabla bueno, no hemos podido porque no hemos tenido los votos suficientes en la legislatura, pero es un debate estructural que hemos dejado planteado para futuro. Gobernador, para no meternos tanto en política, pero nos <risa> deja justo ese pie, quedan 10 meses, digo bien, quedan 10 meses, menos, un poco decir, menos, <risa> usted lo debe tener más claro que yo, ¿Existe la posibilidad de un nuevo intento en ese sentido de la reforma o ya es algo que quedará para que lo haga el próximo gobernador? El, el diálogo es permanente, vamos a seguir tratando de dialogar. de. No, no está solo... tachado, digamos. No, no, para nada. De hacer entender a la dirigencia política que tenemos que dar gestos con la sociedad. La gente no la está pasando bien y creo que es un gesto, porque muchos dicen no es mucho ahorro. Me acuerdo que mi padre me decía que hay que cuidar los centavos porque los pesos se cuidan solos, es menos plata, es menos estructura, pero es empatía sí, con la gente, que se claro. está ajustando de todas maneras, pero lo primero que hay que sí. ajustar es la política. Esa es la idea que hemos tenido sí. bueno, y lo vamos a seguir manteniendo el diálogo, a ver si existe esa posibilidad. Bueno, me, eh, lo meto un poquito en el barro de la política porque se ha gestado todo un ruido en torno a así, este Omar de Marchi va a estar dentro o no de, del espacio. Este, digo, sin dudas, los candidatos presidenciales han pasado y siguen pasando aquí por la provincia, ¿qué, qué se puede esperar en los próximos meses? ¿Todos bueno, unidos? Se, se puede esperar, sí, por supuesto, nosotros aspiramos mm. a que cada uno que esté identificado con un modelo de país o de gestión, esté junto, pero para eso existen las pasos, existe la boleta única, que es donde hay que dirimir las, las diferencias, con, con las críticas, con las propuestas, con todo lo que significa del diálogo, en democracia, a eso aspiramos nosotros. Claro. Fabiana, gobernador, les agradecemos sí. mucho este rato que nos han dedicado.